Tras un lustro de entrega y sacrificios disímiles, entre los que se hallan mantener peso corporal en una edad de transformaciones físicas y distancias de casa, estos adolescentes se preparan para enfrentar un examen de mucho rigor. El mismo es conocido como pase de nivel y se realiza cada año. El pase de nivel se va, eh, se va a realizar en Guantánamo del 5 al 8 de junio. Estamos preparándonos para ese pase de nivel porque este año ya se retoma de la manera... Yo diría normal, como siempre se ha hecho el pase de nivel, con un tribunal único de todo el país y donde se van a presentar varias provincias. En estos momentos estamos trabajando el nivel técnico, estamos trabajando la parte de repertorio, las partes de creación. En Granma, Má, más de una decena de estudiantes de baile se presentarán al pase de nivel a inicios de junio próximo. Ahora ellos redoblan esfuerzos. Siento que voy bastante bien, pero todavía hay cosas que hay que mejorar. En el poco tiempo que nos queda, pienso estudiar bastante para lograr las cosas que me faltan, pero me siento bastante bien. Espero hacer un buen pase de nivel, porque sería un orgullo para mí poder alcanzar mi nivel superior y terminar mi carrera. Aquí se prepararon unos pocos bailarines que integran prestigiosas compañías como Carlos Acosta, Danza Contemporánea de Cuba y Danza Libre, por solo mencionar algunas. El sueño que les acompañó entonces es el mismo que alimentan hoy estos jóvenes. En Gran Maya, el Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.